Lo que pase en estas primarias es la antesala de las elecciones generales Usted va a predecir en el día de hoy, ¿qué entiende Alberto Vázquez que va a pasar? el 6 estuve con esta Siento primarias? el oído de, de, de, de ayer aquí en mi boca, tratando de todo. Al mes, sí. Porque sí. Sabe que hoy es todo sí. Mira, eh, a veces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás para tú fácilmente entender lo que va a pasar hacia adelante si nosotros tomamos, verdad, eh, la historia reciente o la, el pasado reciente del PRM, tenemos que en el PRM hay dos candidatos eh, eh, aspirando a la, a la a, dos precandidatos aspirando a la candidatura presidencial. Sí, sí, bueno, claro, sí, no, estos el, el, son los, los, los ah, los bueno, Wellington sí, Wellington, sí, Wellington sí, bueno, pero, pero los estos son los principales, sí, con, los principales, con, con, con uno, probabilidades. Con, uno con muchas posibilidades y otras con mínimas es posibilidades. De que hay otros, pero, sí. Sí. Uno con muchas posibilidades y otras con mínimas posibilidades. Así es. Oye bien, una con muchas posibilidades de, dentro de los dos importantes, uno con muchas posibilidades y otras con mínimas posibilidades. ¿Cómo? Sí. ¿Qué vienen arrojando todas las encuestas que hace quien que sea? Todas, todas, todas. Que Luis Abinader eh, le lleva en todas las encuestas eh, más de 40 puntos a Hipólito Mejía. Sí. Entonces tú no puedes pretender que... Pero eso es al azar, no miren. Hipólito Mejía es... El último candidato del PRM fue Luis Abinader. Eso tiene su explicación política. La última persona que tuvo contacto con la base fue Luis Abinader. E, e, e, Abinader perdió y ganó al mismo tiempo. Luis la Abinader elecciones... va a su primera contienda ah, electoral en las elecciones pasadas y Luis Abinader saca un 35% sí, con un PRM, un partido nuevo. Nuevo, claro, que era el viejo PRD o los dirigentes viejos del PRD, es cierto, pero un 35% en un momento en que el PLD y la figura principal, en ese momento que era su candidato y presidente, Danilo Medina, estaba sí, eh, en, en su aura. 35%, no es un número para menospreciar, a veces lo, escucho a los PLDistas que, que, que 64%, no. Si, podemos, si bien es cierto que tenemos que valorar el 60 y tanto por ciento, 62 de Danilo, hay que tomar en cuenta ese 35 por ciento de Luis Abinader como candidato nuevo, un partido nuevo, que la población está acostumbrada aquí a votar por los símbolos. Sí. Entonces, todas las encuestas señalan a Luis Abinader como el candidato del PRM y nosotros, la población, no va a tener sorpresa. En política, un escenario político no cambia en no cambien dos meses mucho menos en 30 días mucho menos en 19 días esa realidad de esa diferencia de más de un 30% se mantiene hoy se mantiene hoy y tiene que darse un fenómeno tiene que darse una volcada tiene que darse un evento político demasiado grande demasiado y, y, usted, cree, alberto, ¿y usted cree alberto que ciertamente vamos a llegar al final o sea, eh, eh, con, con, ese, con ese distanciamiento en cuanto a porcentaje de un sí, Claro que sí. sí. Pero claro que sí, claro que sí. Luis Abinader va a ganar con 30 puntos por encima de, de, de Hipólito. Eso porque, es claro porque si Hipólito crece, él va a crecer también. Okay. Los dos van a crecer. Lo que nosotros tenemos que ver, ¿qué tiene uno y otro, uno para crecer más o para desplomarse? ¿O uno para crecer tanto para alcanzar el que está tan lejos? o sea ¿Qué, qué hay en el escenario político? O sea, ¿Qué uno visualiza en el escenario político? No se visualiza nada en el escenario político de ese partido. No se visualiza okay, nada en el eso, escenario estoy, político yo, de ese partido. Yo estoy con usted. Yo estoy claro y hasta el mismo en el PRM, hasta los dispólitos, están claros, que esa es la realidad claro. que vive el PRM en este momento. Ahora, vámonos al PLD. Vámonos al PLD. Que en comparación, eh, nos vamos a la práctica es casi, casi la misma situación Vamos. Eh, porque que, esos son los únicos que, para que a a las primarias a Javieres, cree no a usted PLD. que es diferente Vámonos fíjate al PLD. que las encuestas en este momento son parecidas las que dan a Abinader eh, ganador eh, en, en la, el 6 de octubre parecida a la que dan a Leonel en las primarias del PLD cree usted que a 19 días se pueda mantener ese distanciamiento que actualmente ¿Publican algunas encuestas en el PLD? Volvemos otra vez hacia el pasado. Leonel Fernández, en el año eh, 2012, en ningún momento se presentó como precandidato porque, eh, Melar, recuérdense, la famosa reunión de, de, de, del año 2015, donde eh, el, el comité político decidió la religión del presidente Daniel Medina sin embargo, Leonel Fernández se mantuvo activo durante esos cuatro años activo, movilizando sí, sí, masas, sí, sí. y que los vientos soplaban y que los vientos soplaban, pero Leonel Fernández en ningún momento vaticinó o decidió ser precandidato, porque ciertamente había un fenómeno en ese momento, y eh, era que Danilo estaba en una popularidad eh, muy amplia muy amplia. Llega el 16, Danilo Medina asume la presidencia ganando la reelección. Leonel Fernández de inmediato arranca con su proyecto presidencial para el 2020. Y Leonel Fernández tenía como meta evitar una reelección que si bien es cierto, desde los electorales del gobierno se decía que el presidente iba a respetar la constitución, Leonel Fernández nunca se confió. ¿verdad? Y podría ser, podría tener el presidente una posición de intentar reelegirse o podría tener una posición ambivalente. Eso solamente está en la psiqui del presidente Danilo Medina. Si tomamos el discurso, sin lugar a duda, el presidente coqueteó con la reelección. Pero bien, mientras tanto, el presidente Leonel Fernández se mantuvo activo. ¿Y qué, cuál era la lucha de Leonel Fernández que luego la asumió el pueblo? Porque fue Leonel Fernández que asumió el discurso en contra de la modificación de la Constitución. ¿Y hasta dónde llegó ese discurso en contra de la modificación de la elección? ¿Sabes hasta dónde llegó? A un rechazo de un 74%. A un rechazo de un 74%. La pregunta que tenemos que hacernos. Parte de esa conquista también son merecedores la sociedad civil, eh, los grupos sociales, la iglesia, y hasta el PRM, no recordemos que Luis Abinader sí, sí se sumó y fue el primero que hizo una, un rechazo frente al Congreso Nacional. Ahora, ¿quién fue que orquestó el discurso? ¿Quién fue que eh, montó y concientizó al pueblo de los daños de una posible reelección. El presidente, el expresidente Leonel Fernández, que lo advirtió Guido en una de sus intervenciones en medio en ¿Y no cree usted testigo. que esa retaliación que se siente ahora? No es el fruto de ganar esa campaña. Ahora voy. Entonces, Guido decía: Esa conquista de Leonel Fernández debió haber sido del PRM y de su candidato. O del PRM. No fue así. Leonel Fernández asumió el discurso antireleccionista, e hizo que el principal partido de oposición entendiera que llevar a la contraria iba a ser pernicioso para él. También lo asumió. Pero ¿qué sucede? Nosotros los seres humanos, los dominicanos, a veces la sociedad entiende que desde el poder todo se logra. Las encuestas le daban un 70% al rechazo a la religión, a la modificación de la religión, Pero las encuestas veían que la población entendía que la constitución iba a ser modificada, fíjate que con contradicción un rechazo de un setenta y tanto por ciento el otro llegó seguro. casi a un ochenta y la población asumía que no obstante ese rechazo la elección iba a ser impuesta ¿por qué? porque se tiene, la sociedad entiende que desde el gobierno todo es posible y a veces con algunos amigos yo les decía es que no, es que desde el gobierno todo no es posible y, de, y yo era de los que mantenía la posición de que no había reelección, por un sinnúmero de factores y para yo convencer y convencerme de que no había reelección partiendo de que desde el gobierno no todo es posible yo le decía, señores en el 78 la población decidió que Balaguer no, va. no iba y que el PRD iba a ganar y Balaguer perdió Balaguer perdió o sea, el poder se pierde pero el PRD que fue que ganó en el 78, volvió y perdió el poder en el 86. En el 78, donde la, la, bayoneta, la, la, la, donde la bayoneta de la Fuerza la, Armada tenía la, la bandera de volvi Volvió y perdió el poder sí. en el 86. Vuelve el PLD, entonces asume, lo pierde Balaguer, en el 94, llamado acuerdo, en el 96 gana Leónel Fernández y el PLD en el poder, circunstancia verdad que no hay que analizar, pero el PLD en el poder pierde el poder. Perdió el poder, o sea, se pierde desde el gobierno Se pierde desde el gobierno Con esto lo que quiero significar es que no siempre el gobierno se impone Porque los pueblos, los pueblos son los que trazan y los que dicen lo que quieren Y a veces, a veces, verdad, los pueblos rompen con todo el poder En este caso, el PLD es un partido y el gobierno tal tiene todo el poder pero ahora, ahora, ahora, ahora Sin mismo, embargo, el pueblo pero, rechazó la reelección. Pero ahora y mismo. No el jefe de campaña del de principal adversario de, de, de Leonel Fernández para la primaria. La pregunta es. La pregunta es. Danilo Medina, el gobierno tiene un candidato. Sí. No, disculpe. La pregunta mía es. Ajá. La que yo quiero que usted me responda: que me que usted hizo ese análisis y ese recorrido que estamos haciendo la comparación, ya lo del PRM está definido. Entonces, esa diferencia también, que existe, que es bastante amplia, las encuestas donde han ganado a Leonel Fernández, yo le pregunto a Alberto Vázquez, ¿cree Alberto que esa distancia, esa diferencia que hay en porcentaje, se va a mantener hasta el día 6 de octubre? Esa distancia que según las encuestas tiene Leonel, del, can del otro candidato que lo va a adversar a lo sí. entero del PLD, porque no es lo mismo veamos, lo que pasa en el PRM que lo que pasa en el PLD. Veamos lo que va a pasar en el PLD. Leonel Fernández desde hace dos años el danilismo asume, verdad, y pone a correr seis candidatos, pero paralizado por el presidente okay. Alan Medina que se mantiene eh, sin sí, definir la ya, ya situación, fuera, ya sabe, uno solo. sin definir la situación y paraliza. Mientras tanto todas las encuestas colocaban a esos posibles delfines con números que a lo más que llegaban era a un 2 y a un 3, y Leonel Fernández siempre eh, con unos márgenes por encima de más de un 40% sobre esos candidatos. Asume el danilismo un candidato de los seis y asume el candidato menos potable de los seis Asume el candidato que posiblemente sea el que el pueblo observa que haya hecho mejor gestión pero asume el candidato que, que tiene mayor compromiso con el danilismo y asume el candidato que el danilismo confía en él y asume un candidato que es un buen gerente. Ojo, una cosa es ser buen gerente y otra cosa es ser buen candidato. Una cosa es ser buen gerente y otra cosa es ser buen candidato. Pero asume ese candidato en el momento en que la suma de esos candidato conjuntamente con los otros da una diferencia con relación a Leonel Fernández, antes de él ser único, de más de un 30%. La suma de él frente a los, y los demás da una diferencia de más de un 30%. Bien, hoy hay un, dos candidatos, cuatro candidatos en el PLD, pero dos candidatos fuertes. Uno que ha asumido el gobierno, Gonzalo Castillo, y otro que es Leonel Fernández Reina. Tres veces ex presidente de la República. Ha repartido ha dividido, ha distribuido tres presupuestos. Y fue y es el político que dentro del PLD colocó a los principales empleados y los principales y la mayor cantidad de empleados y funcionarios que hoy están en la nómina pública. Leonel Fernández es dentro del PLD el político que más empleado y más funcionario tiene hoy en la nómina pública Leonel Fernández ojo con esto ojo con esto por eso que yo digo nadie, por eso que yo digo Alberto que también él es corresponsable de lo bueno o lo malo que pasa en el país nadie tiene más empleados nombrados en los en este gobierno que Leonel Fernández usted, en el que, gobierno de Danilo Medina usted yo lo que yo dije o sea por eso yo digo que a veces como que hay cosas contraproducentes porque, digo que Leo, porque a veces sí, claro nosotros, que nosotros sí. hablamos y queremos como que oye es el claro PLD, que sí. eh, Leonel es el PLD Danilo es el PLD claro y que todos sí. son el PLD que hay cosas digo, claro, que entonces, se están dando por malos funcionarios claro. que como se decía, desde, desde Leonel a veces Fernández. tenemos buenos gerentes y malos candidatos yo creo que históricamente hemos tenido buenos candidatos y en la práctica malos gerentes, podríamos decir en términos generales dentro de esos seis <ríe> candidatos que se asume uno hay tres candidatos fuertes Reinaldo, no fuerte solamente por los números, sino fuerte por la posición que ostentan en el partido. Reinaldo, Domínguez Brito y Gonzalo. Los demás son candidatos que no llegan al 1%. De esos tres candidatos fuertes, solamente uno está en las palestras la palestra, trabajando y asumido por el Daniel. Los demás, los otros dos, Domínguez Brito, que parecería ser que iba a ser el candidato si no sale Gonzalo Castillo, sí, sí. está en su casa sentado. Y Reinaldo Pérez, ayer su esposa acaba de Reynaldo, juramentarse Reinaldo, eso es que su esposa se es me Reinaldo bueno, su esposa o Reinaldo a través de su esposa acaba de juramentarse porque la esposa en el va a juramentarse, va a juramentarse Leonel con Leonel, con entonces, con Leonel, Leonel, entonces con el, Leonel lo que hace es alabar y decir con esas equipo. condiciones que tiene Reinaldo. Después de la salida de Gonzalo qué evento se ha dado dentro del danilismo que empuje la candidatura de Gonzalo ninguno es lo contrario lo primero que ha sucedido es que Reinaldo renunció y no, no participó en la encuesta el equipo de Reinaldo pasa a apoyar a Leonel en su mayoría el Domingo Brito prácticamente rechaza eh, eh, claro Danilo Medina fue acepta la encuesta casa y parece pero rechaza Asumir a Gonzalo. El equipo de Domingo Brito, en su mayoría, aunque no lo han hecho público, hoy está apoyando a Leonel Fernández Reina. Entonces, Significa no es... entonces que si Leonel Fernández Reina tenía, Leonel Fernández Reina lo que ha hecho es crecer en estos últimos momentos en que se aproxima las primarias del PL. ¿Cuál es el porcentaje de, de Leonel Fernández ahora mismo? Leonel hoy? Fernández, en estos momentos, las encuestas a Leonel Fernández, en estos momentos, desde que Sale Gonzalo, Leonel sale con más de un, un margen de 20 o 25% de diferencia de Gonzalo. Ahora mismo. Sale. Ese margen no ha bajado con Leonel Fernández. No lo digo yo, ahora mismo. Ahora es, mismo es el, sí. Esa es la ventaja. Que hoy, es... si hoy fueran las elecciones, Leonel le gana a Gonzalo. Con un margen que está entre 20 a 25 puntos. Sí. Y no existe la posibilidad de eso variar. ¿Por qué no existe la posibilidad de eso variar? Por lo que te acabo de decir. El, la gran cantidad de empleados, y muchos de ellos, los primeros empleados, y la gran cantidad de funcionarios, y muchos de ellos, sus primeras funciones, fueron decididos por Leonel Fernández los pasos que ha dado el danilismo han o sea, un pasos muy funesto. funestos la reelección aquí fue rechazada por el temor al derroche ¿cuál fue el paso más trascendental que parecería ser que a favor de, de, de Gonzalo se ha dado? el salir todos los funcionarios a apoyar una candidatura que lo que ha tenido para la sociedad es rechazo rechazo, mira, participación ciudadana el PRM. Leonel Fernández no se ha pronunciado porque no ha tenido... Leonel Fernández no, se ha, no, no ha tenido la necesidad de rechazar lo que se ha hecho en su contra. ¿Por qué? Porque el rechazo de amplios de sectores de la sociedad ha sido tal que Leonel no va a tener que hacerlo, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Porque amplios sectores de la sociedad se han encargado de hacerlo doctor Sergio Mero. Amplio sectores. O sea, es inminente, es inminente, oiga, te lo digo hoy, es inminente el triunfo de Luis Abinader con un margen de 30 a 35 y Leonel, por encima de esto. Ante... Es inminente el triunfo de Leonel Fernández con un margen de 20 a 25% por encima de de Gonzalo Castillo, 6, eso usted lo puede escribir, el 6 de octubre esa es, eso es lo que va a pasar te gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada ya, martes ya, esos ya, temas ya era, ya ya era, no, no, yo, yo ni, sentí que esto, abajo, gracias ni por ni estar era. con nosotros así que el próximo martes, si Dios no lo permite, volvemos a reencontrar si no pasa alguna situación que amerite su regreso al campo. Eh, no, bastante, más rápido. Gracias, Alberto. Por Un regreso con contingente. Exactamente. Sí. Por contingencia. Y a ustedes mantenganse, porque al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla. Tratar de hacer como siempre, con la mayor objetividad posible. No le cambie que en breve regresamos.